Un tribunal del Distrito Judicial Duarte ratificó la medida de corrección interpuesta en contra del joven y darling Antonio Reynoso, alias Pituto, contra quien pesa una medida de espacio de tres meses como medida cautelar por la muerte a tiros del joven Starling Radamés Fría García, quien era el conductor de la motocicleta en los recorridos del toque de queda, de los cuales son transmitidos en vivo por la cuenta de Facebook Al Filo de las Noticias, en hecho ocurrido el pasado 23 de octubre en un colmadón de la parte alta conocido como la pámpara En el día de hoy veo, leyendo la resolución del Curso de Atención Permanente y Presencia de Atención Preventiva de, de Ciudadanos, que establece que el impone de, de, de la Presencia de Atención Preventiva por la gravedad de hecho que se discuta. En el día de hoy el diputado representante al de Tribunal del Curso del Presupuesto de Aray, Aray, que va a cambiar al Tribunal. En tanto, la madre del joven ultimado expresó lo siguiente. Pituto deberá seguir guardando prisión por espacio de tres meses hasta que nueva vez sea presentado a un juez NTN, Arismendi la Antigua.